Los rayados de Monterrey están programando partidos amistosos previos a la competencia para iniciar con un ritmo constante y no agarrar desprevenidos a sus jugadores y ocurra cualquier lesión u otro inconveniente. Uno de los partidos que ya están confirmados y que ha atraído mucho la atención de los aficionados mexicanos es su encuentro contra el Santos Laguna que se disputará el próximo 18 de julio donde se jugará a puertas cerradas siguiendo los protocolos de sanidad para impedir cualquier propagación del virus. Respecto a sus otros dos compromisos aún no se ha hecho oficial el anuncio de quiénes serán sus rivales pero lo que sí se publicó fueron las fechas, las cuales serán el próximo 10 y 15 de julio y de igual manera se tienen previsto que se celebren en el Gigante de Acero